Hola, hola, ¿cómo andan perversos y perversas? Bueno, Hoy vamos a reaccionar. Una cosa que yo hace mucho tiempo que no hago es reaccionar a un vídeo. Así que hoy vamos a reaccionar a un vídeo que yo lo titulé... Una brasilera bailando Juan". Así que vamos a verlo. Ustedes después me van a decir qué les parece el vídeo de la chica brasileña bailando fan muchas like yo voy a hacer un brasileñas y botar también son muy bonitas muy lindas así que vamos a ver vamos a reaccionar a otro vídeo antes de comenzar esto les dejo como recomendación suscriban al canal activo en la Poli, short, campanita claro, y bueno eh, no, este se suscriban y estén atentos ahí, a las novedades de otro, você pode lo você puede usar short vamos dobrar, a tener dentro de, de muy poco short pequeño, no o usar un qué sí, algo entiendo así que No voy a adelantar el video, no voy a pausar, mmm, vamos a dejarlo que corra todo el video. Puede ser que lo adelante un poquito porque hay alguna parte que no... Ahí está enseñando los pasos, y que uno pasó uno. Es short, está hablando de short acá. Cómo tenés que ir con la ropa, cómo tenés que usar la ropa, a ver... ¿Qué tipo de ropa vas a, vas a usar? Ahí está viendo uno blanco. Y Jane Lucas Un buen short. short Esta es uh -huh. vayan, vayan viendo y aprendiendo. ¿eh? Aprendan mucho porque de las chicas de depende mucho. ¿eh? Paso 2. ¿Cómo bailar el fan? Ah, oh, a paso 2 Cómo empinar O sea, cómo levantar Cómo levantar la punta como dicen, La nalga, cómo levantar la nalga Vamos a ver cómo levantar la nalga ah, Empinada, empinada, levantada La levantada Bien empinada bien, bien empinada, tiene que estar bien levantada La nalga ¿Cómo sería cuatro, Paso 3, el cómo bailar el el fan. Todos los pasos dicen lo mismo. Ah, dice cómo, cómo llegar a la como cómo, cómo largarla, o cómo estirar la nalga, la nalga, ¿verdad? La bunda, o sea, la cola, cómo estirar la cola. Tirando la cola. Y ahí viene cómo va este de arriba para abajo, y de abajo para arriba, de arriba bueno, no, no, no, no, abajo para arriba. ¿Y ustedes, díganme, ¿qué opinan? ¿Vayan bien las brasileras? ¿Vayan mejor que las, las sudamericanas o no? El paso 4 me lo perdí ya, no sé, ustedes lo ven ahí, yo me lo perdí ya el paso 4 A ver Quebrar yo, le viene eh, es, es quebrar las rodillas, o sea, las rodillas, torcer las rodillas, torcer las rodillas, la rodilla, la rodilla, va la rodilla para acá y siempre mostrando la nalga ¿verdad? la nalga va para abajo, va para arriba, va para abajo, sube y baja vamos a ser más este, profesionales posible tratando de no documentar nada fuera del lugar y a ver qué, qué, qué dicen ustedes, qué les parece ahí está, eh, colocando la nalga para abajo la nalga va para un costado, la nalga para el otro o sea la bunda, la nalga para abajo, la nalga para un ¿Sí? costado, la nalga para encima Ahí va. Bueno, es bueno el baile. El funk también me gusta. Yo vivo al lado de Brasil y el funk es, muy, es un ritmo que me gusta mucho. Siempre me gustó, siempre me gustó. Ahora. Ahí va de este costas y viene eso de espalda, el baile de espalda. Para bueno, empieza la otra parte que es el baile más poco, sensual ¿sí? Que ya le dije Que es el baile si un, você un, quer un poco más de este, más, más, más Ahí abre más las piernas Abre más visual, las nalgas Levanta ejemplo, un Mueve un el pelo por visual. aquí, y para y allá, y por allá Por los costados el Mueve la cabeza No es porque yo estoy diciendo No estoy respondiendo baila bien, bien eh, baila muy bien, bien. muy bien, bien a chica no? Y no la verdad que Después sí. Si me gustó ¿no? ya la verdad la que, me que me gustó me estoy valiente, no mira muestra lo de como va si todo el baile verdad? y no se le cae el celular Después ¿qué realidad que tiene no vieron? no se le cae el celular de bolsillo pero creo que esto fue todo Acá estoy, mi reacción a la chica brasileña, a la chica de Brasil, que baila bien, ¿no? Baila muy bien, me gustó mucho como bailó, baila muy bien el fan brasileño, fan de Brasil. El canal de ella es Tefinetev, pero está por ahí, así que, ¿qué piensan ustedes? Las chicas de Brasil, las mujeres de Brasil, ¿bailan mejor que las sudamericanas o no? Ella sigue bailando allí. Eh, hasta que termine el video va a seguir bailando. Yo creo por todo lo que quedó la noche creo que sigue bailando. Bueno, gente, esto fue una video reacción que hice a una chica de Brasil haciendo funk. Muy bueno, muy bueno. La verdad que me gustó mucho. Me gustó el video como lo hizo. Eh, me gustó el baile. El baile es muy bueno, el funk. Es un ritmo que se baila mucho en las zonas. Este pobres humildes de Brasil. Bueno, usted también suscríbanse al canal, dejen su comentario, activen la, la campanita, la notificación todo y comenten y digan qué les pareció. Haciendo funk. Nos vemos. Porque si bien rato Porque los estoy cuidando.